Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia. Pues como decía en el video anterior, debido a la distancia ya teníamos que tomar una decisión acerca de nuestra relación Creo que eso fue lo más difícil Bueno, después de tanto tiempo pensando, sin saber qué hacer Yo elegí venir acá, los dos estuvimos de acuerdo Después de eso, llegó el momento de yo contarle a mi familia. Parte de mi familia no estuvo de acuerdo. Pero como soy muy, muy cabezona, como dice mi mamá. Yo decía que yo iba a ir y que iba a ir. Hubieron personas que me invirtieron que no fuera claro. Yo no conocía a esta persona realmente. Yo no sabía quién era. Y como en muchas cosas de, de tráfico de personas ventas de órganos y muchas cosas más horribles que se ven en internet. Pero yo estaba muy decidida, porque yo quería salir de Cuba. Yo quería lograr un sueño, conocer cosas nuevas, superarme. Si te gustan mis videos, dale un like y suscríbete. Y no olvides comentar.